Eh, voy a lanzar algunas de las cosas que vamos a, a trabajar en la semana y este material luego eh, publicado en el curso para todas aquellas personas que no pudieron participar hoy eh, no, siempre dije que no es obligatorio porque ten, tenemos en cuenta nuestra situación actual todos los médicos están por favor y bueno, creo que eh, ustedes no, no pueden acompañar bien, entonces eh, voy a compartir toda mi pantalla y voy a entrar en el Classroom, en el eh, para nosotros entrar otra otro nosotros podemos trabajar con nuestra cuenta institucional que es, en este caso, que tiene eh, la cuenta .una pay. Podemos trabajar con esa cuenta o podemos trabajar con nuestra cuenta personal, ¿sí? que es la cuenta en Google. Eh, ambas opciones son válidas, pero ahí, dependiendo del tipo de cuenta que uno tenga, uno tiene mayor o menor función para poder entrar dentro de la plataforma. Eso es lo que tenemos que tener bien en claro. Yo con mi cuenta Gmail puedo crear cursos, puedo crear tareas, puedo crear... Eh, eh, puedo crear artes de evaluación, pero hay ciertas cosas que yo no puedo hacer, que vamos a conversar eso más adelante. Las opciones son válidas, pero eh, si vamos a hablar a nivel de, de facultad de médicas, la plataforma que está en este momento... Eh, eh, permitida utilizar en la plataforma Google Classroom pero relacionada a la cuenta institucional no a la cuenta personal de YouTube eso hay que aclarar sí bien entonces ¿cómo ingresamos a la cuenta eh, entramos en la de correo normal sí y este, dentro de nuestra cuenta nosotros tenemos este icono donde están todas las aplicaciones de Google relacionadas a mi cuenta Puede ser una cuenta personal o una cuenta institucional. En este caso, una cuenta institucional. Y acá, dentro de las aplicaciones, está el Classroom. Esa es para mí la forma más rápida de ingresar. O, en otro caso, uno puede directamente tipear eh, Classroom.google.com y va a ver cuál es la cuenta, la cuenta en las dos activas de, de, de Gmail, que es la institución, y automáticamente me va a abrir el Classroom relacionado a eso. Entonces, es las dos formas básicas de poder entrar a un curso de Classroom. Algo que tener en cuenta siempre, la primera vez que nosotros entramos dentro de Google Classroom, nos van a preguntar la plataforma si soy docente o soy estudiante. Es una pregunta muy importante. Porque muchas veces cuando uno empieza a trabajar con esta plataforma. Empieza a trabajar como alumno. Por ejemplo, como alumno de posgrado y es docente. Y que te presenta el curso. Como un profesional. Está en el curso de posgrado. Y son alumnos de posgrado. Entonces, ¿qué hacemos? Es ponemos que somos alumnos. Eso... Eh, lo que hace es que la próxima vez que nosotros ingresemos a la plataforma, la plataforma ya es somos solamente alumnos y que no somos docentes. O sea, asume de que nosotros nos podemos enseñar en, en cierta manera. Y eh, donde influye eso pues, influye acá en el curso en el cual uno quiera crear una... Y hay varios en el curso anterior que tuvieron ese inconveniente, porque cuando entran dentro del Google Classroom, hasta este punto para crear una nueva clase y solamente le da la opción de unir una clase y no da la opción de crear una clase ¿ok? entonces esa primera vez eh, que te hace esa pregunta a la plataforma es muy importante que uno le diga que es docente igual si no es docente en ese momento ¿ok? para para qué para, para hacer esta opción cómo salvamos esa situación nosotros bueno, los participantes eh, me indican a mí, ¿verdad?, de que no se está pudiendo crear su aula. Y lo que hago, es, yo creo, es para ese participante y le envío después una invitación para que se pueda unir como docente. Y bueno, salvamos esa situación, digamos. ¿Ok? Entonces, para todos aquellos participantes que tengan ese inconveniente, esperamos que después, este, después de escribir ahí en el tablón, curso sin problema, y bueno, ahí entonces este yo procedo a, a crearles el curso y a enviarles la invitación. Eh, a, a, a aquellas personas que indicaron que es docente la primera vez, entonces sí le va a salir esta opción de crear una clase. Lo mismo pasa también con los que tengan una cuenta de correo Gmail normal, que puede ser que se dé el caso también que no pueda crear una clase. Bien, entonces... Este, Primero voy a entrar a, a nuestro curso, que es este que está acá, el, el, el curso del, del Classroom. Y este, por el momento estamos trabajando con 21 participantes, pero espero que este fin de semana este número se esté elevando. Bueno, entonces... La, lo primero que tenemos que hacer es, no para esta semana, pero voy a arrancar ya sobre eso, crear un curso de ustedes también lo pueden ir creando esta tarea, esta parte es la tarea que viene de preparar la otra semana pero quiero por ahí ingreso a mi eh, cuenta de gmail ingreso a mi classroom y luego ya puedo unirme a una clase o crear una clase voy por el ejemplo crear un, voy a crear una clase ¿sí? entonces este el curso le voy a llamar este taller, Google Classroom 2022. Eh, Ustedes cuando creen su curso le van a, en, en el caso de profesor, por ejemplo, cirugía de, de, de, de colon, por ejemplo, o, o técnica quirúrgica 1, pues, no, para dar un ejemplo, o pediatría o ginecología, sí. Lo único que, el resto, si quieren ponerlo, pone si es, existe ya una sección definida, si existe una materia definida y si es que existe un aula, eh, digamos, cuando usted desarrolla su, su clase de presencial, que por el momento no lo estamos trabajando así. Pero lo único obligatorio acá es el nombre de la clase. Y estos datos que están acá, en cualquier momento después se puede editar, y agregar cosas. Entonces, uno crea su clase y en este momento se va a crear un curso totalmente nuevo. Y este, el curso va a estar totalmente en blanco. Solamente las funcionalidades que se esperan. Bien, entonces, este es el curso que acabo de crear. Y como podemos observar, tiene cuatro pestañas. En estas cuatro pestañas, nosotros como docentes tenemos que hacer la trabajo. En el del tablón, podemos observar que acá podemos agregar anuncios en la clase. Acá este, nosotros podemos responder a las publicaciones también que los, nuestros alumnos puedan escribir en el tablón. Algo muy importante acá en el tablón es que nosotros podemos generar el enlace una videoconferencia en el Meet. eso lo podemos hacer acá, le decimos quiero generar el enlace y que el enlace esté visible para los alumnos, entonces puedo hacer eso ahí, generar el enlace, acá y puedo que esto sea visible o no para los alumnos ¿qué significa eso? que si yo lo hago visible para los alumnos eh, los alumnos también pueden entrar y tener su reunión dentro del curso. Él tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que el docente puede entrar y los alumnos pueden entrar y pueden tener su reunión acá. La desventaja que se que, en, en, en, en, reportaron de otros cursos es que hay veces que entra primero para la reunión fijada, por ejemplo, el profesor entra primero el alumno y el alumno comienza a grabar la reunión. Entonces, esa, esa grabación se queda en la cuenta del alumno y no en la cuenta del profesor. Ese es un inconveniente que me reportaron en, en los cursos de Politécnica en este caso, no acá en Ciencias Médicas. Entonces, lo que yo suelo recomendar es, si vamos a activar esto, y que sea visible para todos los alumnos, que el docente ponga en el tablón como un anuncio que él es el único que puede grabar esa reunión, y esperando que los alumnos respeten uno puede activar o desactivar para que eso esté visible o no a los estudiantes la otra opción es, que es la que yo suelo recomendar es cuando uno directamente en, en su eso, esa es la tarea siguiente sí, en el, la, la otra semana recién que uno entre en su cuenta institucional vaya hasta hasta su calendario y cree el enlace y luego su publica en el de eso hablar recién en la segunda semana otra cosa importante que eh, podemos comentar acá es el código de la clase el código de la clase es el código que uno puede enviarle al alumno para matricularse no ese código yo normalmente recomiendo enviar el código porque qué es lo que tiene que hacer el alumno el alumno tiene que entrar dentro del de lo que sería el el, el el Classroom, el alumno tiene que ir a Google, hasta classroom.google.com, tiene que ir hasta acá, y le tiene que decir, quiero unirme a una clase, y ahí es, en ese punto es donde el alumno tiene que introducir el código de la clase. Se puede hacer, se puede enviar, se puede enviar. Yo no recomiendo usar ese método. El método que yo recomiendo utilizar para los es el entrar acá dentro de lo que sería el código de la clase y copiar el enlace de la invitación entonces yo copio el enlace de la invitación y ese enlace copiado pues yo lo puedo pasar al delegado de la clase o puedo enviar a, al cual como está en el, en el enlace a, a través de un correo electrónico por ejemplo para todos mis alumnos y qué es lo que tiene que hacer el alumno en ese voy a pasarle eso acá en el en el, en el chat o sea el chat que vea. el alumno lo que hace es con un solo clic sobre este enlace ya se matricula directamente al curso Esa es la ventaja ¿no? cuando uno obtiene este entonces es eh, por muy fácil donde la luz porque si no el alumno tiene que entrar buscar introducir las claves Introduce, introduce más la clave pero para mí esa es la, la forma más sencilla la, la tercera forma es cuando uno hace una invitación manual eso ya lo trabajamos acá en la pestaña personas, acá acá yo por ejemplo enviarle una invitación a mi colega ¿sí? para que comparta con este curso por ejemplo este le puedo buscar a, a, a, eh, a González. Eh, ¿Cuál es tu cuenta de correo? A Canete. Este, este, yo podría entrar eso acá y ya me trae. Si sí, yo puedo buscarle a un colega acá y le puedo enviar una invitación a ese colega le digo, invitar. Entonces, ¿qué le ocurrió del otro lado? Mi colega va a recibir un correo y, y donde le indica que tal gente está invitando para que pueda ir con él esa clase. Y el alumno en este caso tiene, eh, perdón, el docente en este caso y el dar a la unirse. Prácticamente ya se une a esta clase con el rol de este profesor. Y para, para enviar la invitación a matricular al alumno, yo puedo buscar también acá. Puedo buscar, por ejemplo, ya el recalde acá y le puedo invitar a Miguel para que sea alumno de mi curso. O sea, esa sería la tercera forma de poder invitarle a uno para que en el curso. Y si ustedes se dan cuenta, yo a varios acá, y que el enlace por correo electrónico, y esto todavía lo que estoy haciendo es... Eh, que, que en este caso puedan darle, eh, aceptar unirme, en este caso, desde el correo. Pero para que pueda aparecer acá, le he enviado una invitación para que se puedan unir al curso como alumnos. Entonces, esa es la, la tercera forma que tenemos para, para invitarle a, a un alumno para que ingrese a nuestro curso o para invitarle a un colega que es profesor dentro de nuestro curso. Por el momento, como esto está totalmente vacío, entonces acá en calificaciones no me va a aparecer absolutamente nada vacío. Una vez yo empiece a agregar tareas o a lanzar preguntas dentro de mi curso, entonces aparte lo que sería el apartado de calificaciones empezará a tener mayor movimiento en nuestro curso donde ya tenemos dos tareas y algunas preguntas lanzadas entonces aparecen en lado, ¿sí? las tareas que están publicadas en el curso y por otro lado ya me aparecen todos los matriculados solamente los matriculados me aparecen acá. y acá me, me aparecen en rojo los que todavía no entregaron la tarea, pero recordemos que esta tarea recibe el domingo. Es el primer punto. Y la otra es que, les que las tareas en Classroom no, no, no son tareas en, en Educa, por ejemplo, que yo le digo: quiero que corte esto el domingo a las 23.59 y el lunes a las 10 de la mañana los alumnos van a poder entregar todavía esta tarea. Solamente el que va a indicar que ese alumno tarde esa tarea, pero no le va a impedir entregar esa tarea. Eso es algo que quiero ya comentarle a ustedes. Esto seguramente en verde, todo va a estar en verde para, para el domingo a la noche. Entonces, la primera vez que entren esto acá, eh, no les va a aparecer absolutamente no va a aparecer, ¿sí? porque este, primero porque todavía no alumnos matriculados y segundo porque no hay tareas o preguntas que fueron Lanzadas dentro del curso. Entonces, eh, acá en el tablón, fíjense que acá en el tablón uno puede personalizar Si de uno puede seleccionar un tema ¿sí? y puede, por ejemplo, seleccionar este tema si es que de repente le interesa este tema, o puede seleccionar este tema, puede filtrar también eso. De repente por deporte, por matemática, por literatura. Eso ya va a depender directamente del, del criterio que tenga el profesor para de alguna u otra manera personalizar eh, su, su asignatura Podemos utilizar eh, las gráficas que nos ofrece, en este caso, el predeterminado, el, el Classroom, o en todo caso, podemos subir una fotos. Puede ser una foto de nuestra cátedra, puede ser una, eh, un logo de nuestra facultad, puede ser, qué sé yo, este, una imagen representativa de lo que sería la asignatura. Entonces, uno puede tener y utilizar ese gráfico como encabezado de su curso. Yo es este gráfico que estoy... Que estoy utilizando En la segunda semana ya va a aparecer visible este gráfico y ustedes lo van a poder utilizar si es que quieren utilizarlo O uno puede personalizar esto acá. Simplemente le digo seleccioname este tema para la clase y tiene que aparecer acá arriba. Toda la velocidad de internet y todo, entonces ese, ese suele tardar algunos segundos. Ya, ya, ya está mi encabezado, personalizado. Pero como les digo, ustedes pueden este, utilizar cualquier imagen que consideren que es representativo de la asignatura que ustedes están impartiendo en estos momentos. Estas, esto se puede hacer sin ningún inconveniente. Bien, entonces eh, ya vimos. Que, ¿Qué podemos hacer en el tablón? Acá, eso es algo que yo suelo hacer, eso... Ese anuncio que está acá, por ejemplo, que, que hoy tenés, tenemos nuestra reunión, las presentaciones por ejemplo, acá en el... Entonces, todo eso se hace acá dentro del tablón. Y en el tablón la posibilidad es que en todo momento yo puedo definir eh, qué, qué mensaje quiero enviar a mis alumnos. ¿Ok? acá puedo puedo utilizar un foro ¿sí? como un foro de anuncio o puedo, puedo usar eh, como un medio para eh, entablar un debate por ejemplo, con con mis alumnos entonces esto lo tengo acá, acá puedo añadir eh, Puedo añadir documentos desde Google, puedo añadir enlaces, puedo añadir artículos también relacionados al anuncio que voy a publicar. Y predeterminado está para que pueda pues, en este curso. Pero vamos a suponer que yo estoy viendo, este anatomía, por dar un, un ejemplo. Y tengo anatomía acá en la centro y tengo mi curso de anatomía que es de la de Santa Rosa. Entonces puedo también seleccionar de la lista de cursos donde estoy como docente e indicar de que en ese curso también me puede publicar esto que yo quiero publicar aquí. Pero predeterminado está de que sí va a publicar en este curso, que es en el curso de Google. Otra cosa, si yo quiero que es de, para todo público, entonces digo que va a ser para todos los acá está predeterminado para todos los alumnos entonces cuando uno crea una tarea por ejemplo, eh, puede indicar que está dirigida solamente a un grupo de alumnos o está dirigida a, a, a todos los alumnos y una vez que escriba acá lo que quiera en este caso compartir con sus alumnos, uno tiene otra vez varias. uno tiene la opción de publicar ¿Qué es lo que va a hacer? Eso va a publicar en este momento. Ahora me va a publicar. Si yo quiero esto programar, entonces yo le indico, quiero programar esto y que este anuncio esté para eh, mañana a las 9 de la mañana, por ejemplo. Entonces, ¿qué, qué es lo que yo hago? Yo paro este anuncio para que mañana a las 9 esto esté disponible. Mientras tanto, eso va a aparecer ahí medio oscurito ahí. O sea, medio despeñidita ahí ese, ese mensaje que yo acabo de, de, de, de hacer. ¿eh? Ese anuncio que yo acabo de hacer. Entonces, está programado recién para mañana. Que eso hoy no se va a ver. Así yo quiero eh, crear un anuncio. Hoy que el, el anuncio y de repente hay una urgencia, por ejemplo, y... No puedo terminar. Entonces, yo puedo esto dejar también un estado de borrador. ¿Qué quiere decir eso? Que más adelante yo voy a poder entrar y voy a seguir editando esto. Y cuando esté seguro de que realmente quiero publicar eso, entonces ya eso va a estar disponible para mí para que yo este, lo pueda lo pueda eh, editar y posteriormente publicar a, a mis alumnos. Y donde más vamos a trabajar, conseguir. porque en el tablón trabajamos mucho eh, en los primeros días de clase y cuando necesitamos, por ejemplo, eh, crear debate o, o, o anunciar algo. Siempre los, los alumnos van a poder, o los participantes en todo momento van a poder eh, Poder responder acá a un comentario y si le quiero responder específico, entonces me puedo ir acá a responder a este comentario y le doy. Entonces yo directamente junto a, a responderle directamente a este participante. No todo en, en un conjunto, sino que directamente le puedo responder a él. Eso ya me indica que está respuesta también a, a, a su correo electrónico. Pero en el lugar donde más vamos a trabajar, es acá. En trabajo de clase. Y acá es donde nosotros vamos a tener que crear las tareas vamos a, estas tareas pueden ser individuales o pueden ser grupales. Es acá donde uno puede crear una tarea de cuestionario que son los test de opción Acá es donde uno puede crear una pregunta, sí, esas preguntas pueden ser respuestas cortas o pueden ser así, de, de, de multiselección. Y es acá donde uno puede, en este caso, este, crear material, o subir materiales. Uno puede crear propio material, eh, utilizando las herramientas de Google. Puede crear una presentación, puede crear un documento de texto, puede crear tal. Uno puede material dentro de su curso. Puede subir su archivo de PowerPoint, puede subir su planilla de cátedra, puede subir este algún fragmento de un libro que está en PDF, un paper que está en PDF. Puede subir una imagen, por ejemplo. Entonces, cualquier tipo de material puede subir un video, no? un audio, sí. Entonces, ese tipo de materiales se puede subir acá. Y acá es donde uno puede reutilizar una publicación eh, que haya hecho anteriormente. Vamos suponer que uno hizo una tarea eh, para un grupo y después quiero utilizar el mismo texto de esa tarea, pero eso ahora ya lo quiero publicar para otro grupo de alumnos. Yo suelo utilizar mucho esta reutilizar pública con ese tipo de tareas. Eh, ustedes van a encontrar en nuestro curso que hay, hay individuales y hay tareas grupales. Entonces, escribiendo a uno este, yo utilizar esta opción de reutilizar. Y reutilizo la publicidad, una tarea, por ejemplo, para utilizar esto y, bueno, directamente después voy a... A, a asignar esa tarea para, para los participantes. Puede ser, eh, si es una tarea individual, publico para todos, y si es una tarea grupal, entonces solamente publico para cierto grupo de alumnos. Y eso también más, vamos a ver cómo se hace. Entonces, básicamente, con estos, con, con estos recursos, y con nosotros eh, vamos a en... en en Classroom. Aparentemente son pocos, pero yo les puedo asegurar que con esto uno puede manejar tranquilamente todo su curso. Y esta, oh, este, esta para crear un tema, nos sirve a nosotros para poder crear, este o para poder estructurar, o para diseñar nuestro curso. Entonces, este, con esto eh, nosotros podemos agregar un nuevo tema. Yo suelo utilizar este, unidad 1 o módulo 1, por ejemplo. Unidad 1. puedo poner Classroom. Eh, para. Vamos. Puedo. Añadirlo acá y voy estructurando mi curso. Entonces, acá es el que acabo de agregar y yo suelo trabajar con esta estructura. Cada uno tiene su forma de trabajo, pero yo suelo separar siempre lo que son los materiales que utilizo en mi curso y las tareas que publico esa, esa, esas actividades para, para esos alumnos en particular de acuerdo al, a los materiales que yo publico. Entonces, yo suelo utilizar eh, materiales acá. Y suelo utilizar la opción, suelo crear otra vez acá, este tema. Y en este caso le llamo des Y lo añado. Fíjense que predeterminado, él siempre me va a ir publicando arriba. Acá arriba me va a ir publicando. Entonces, si yo quiero que materiales este, por debajo de... de, de, de eh, para alumnos, entonces, o oh, oh acá una opción para mover hacia arriba, entonces me va a subir uno hacia arriba y materiales se queda acá. Esto yo lo puedo mover hacia abajo, actividades. Entonces, yo ya tengo acá el, el tópico que sería la, el tema que voy a desarrollar en esta semana, que es un grupo de alumnos, y dentro de eso voy a publicar mis materiales actividades. Esto lo puedo hacer desde acá, moviendo hacia abajo o hacia Y la otra opción es mostrando esto ¿sí? y soltando. Entonces, tengo el nombre de la unidad temática que voy a desarrollar en esta semana, los materiales que voy a utilizar. Para esta semana, de acuerdo al, al tópico que tengo acá, y las actividades que voy a proponer a los alumnos, de acuerdo a los materiales publicados y de acuerdo a la unidad temática yo lo suelo manejar así y bueno, cada uno tiene normalmente su forma de trabajo pero así un poco tiene eh, nosotros estructuramos bien nuestros cursos y nuestros alumnos van a estar siempre digamos, este, ubicados dentro del curso porque si es de la unidad 1 entonces ya sabes dónde están los materiales de la unidad 1 si es de la unidad 2 vas a ver dónde están los materiales de la unidad 2 y si son actividades de la unidad 1, bueno, vas a saber dónde tienen que estar esas actividades. Y digamos que no hay esa mezcla que hay veces que uno encuentra en, en, los, en los cursos este, publicados en línea. Básicamente eso. entonces, uno puede, por ejemplo, este, subir un material, ¿sí? Uno puede subir un material. Acá es donde va el título del material y acá donde va la descripción del matrimonio. Okay. ese título y esta descripción, es, eh, sí es eh, clase de cirugía eh, de polo, entonces en mi clase eso pongo acá, clase de eh, qué sé yo tratamiento de pues de depende estoy escribiendo cosas yo soy sí. así pero la idea es que se formaría parte y eh, acá es donde yo puedo añadir qué es lo que puedo añadir acá a mi materia o sea, que yo esa clase ya lo tenga en Google Drive o puede ser que eh, encuentre un material que está en la web y quiero enlazar. O puede ser que yo quiera activo en PowerPoint o en PDF. Entonces le digo, quiero subir ahora esa, esa clase mía. ¿Y dónde está esa clase mía? Esa clase está dentro de mi lado. yo Le digo, quiero subir y quiero buscar esa información. Busco esa información. Puede ser que esté en mi disco C, que esté en, en, en, en un disco extraíble, puede ser que esté en, en mi pendrive. ¿sí? Entonces, yo, no importa, el tipo, de, no importa el, el tipo de documento, el tipo de documento me va a subir. Entonces, por ejemplo, quiero subir un, un documento en Word, le digo, quiero subir este documento y dependiendo siempre de la versión de mi internet, depende siempre del tamaño del, del archivo esto suele tardar un poquitito más si yo quiero crear un documento en, en lo que sería un documento de Word muy parecido al Word pero es el documento que lo maneja el el, el drive en este caso puedo crear, puedo crear presentaciones, mi propia hoja de cálculo, mis propios dibujos y mis propios formularios también pero para el ejemplo cómo yo subo mi, mi material que tengo guardado en mi computadora, ¿sí? Eh, y nada, acá yo le indico sobre debajo del tema va a estar acá. Acuérdense que yo creé una que era el tópico, uno que era las actividades y otro son los materiales. Yo quiero, como es un material de clase, yo voy a ir debajo de materiales. Como les dije, puede ser de que yo esté en, en dos cursos a la par también, que esté en, en la fila que esté acá, entonces yo puedo seleccionar otro y puedo aprovechar este momento y publicar en mi otro curso, pero eh, eso depende de la situación por la cual uno, en la cual uno es le puedo enseñar por ejemplo anatomía descriptiva acá y anatomía descriptiva en la filial de, de, de Santa Rosa y aprovecho y, y, marco y publico esto otro es que quiero que todos mis alumnos estén eh, pueda tener acceso a este material o si de repente quiero que un cierto grupo no tenga acceso a este material. si Ese es el caso, entonces, seleccione el grupo de uno, y solamente ellos van a tener acceso a ese material. Y luego uno tiene opción de publicar ese material. Programar ese material o uno lo puede guardar como un... Si yo publico acá, eso se publica ya en el curso y va a estar debajo de, ¿de qué? De materiales, acá. ¿Ok? Ahora, si yo quiero, puedo ir a los materiales acá y lo quiero programar, entonces me voy a crear. crear, crear un material. Entonces, este es este un video de presentación. Este va a ser el ejemplo en el cual yo voy a subir un video. Entonces, tengo la opción para añadir un video desde el archivo o desde YouTube. Yo puedo indicarle que quiero abrir un, un, un video desde YouTube. ¿Sí? Y es... Buscar ese video. Busco ese video. Acá este el video que quiero subir. Selecciono esto, le digo añadir. y ¿Ok? ¿Bajo qué tema va a estar? Bajo material, porque va a ser de clase. Pero este es el caso en el cual yo no, neces no quiero todavía que se publique este video. Como mi clase eh, eh, va el día lunes a las 10 de la mañana, entonces, en lugar de que publique esto, yo puedo indicar de que yo quiero programar para que se publique este día, el día lunes, el día lunes 29 a las 9 de la mañana, o a las 10 de la mañana. Vamos a poner que yo tengo a las 9 de la mañana clase y quiero que al terminar la clase, automáticamente se publique. Entonces, programar. ¿Qué va a pasar ahora? Este video, este material va a aparecer en el curso, pero va a aparecer ahí un poco apagadito, si se Eso quiere decir que esto está programado para que el lunes el alumnos lo puedan meter. Yo también puedo programar eh, mis, mis materiales para el público mis materiales. Lunes a las 10 de la mañana la plataforma se encarga de que esto esté visible. Esa sería la otra. Y este puedo agregar enlaces Acá material. Eh, sería la opción de enlace. Y ahí puedo en, enlazar cualquier tipo de material. Eh, o oh, puedo usar un enlace que ya tenga creado acá. Por ejemplo, este enlace. ¿Sí? Y le puedo indicar que quiero publicar este enlace. Y este... Todo el día, día lunes. Pero si de repente quiero poner algunas condiciones especiales esto yo lo puedo o de repente no puedo terminar esto por alguna razón entonces yo lo puedo guardar como borrador eso significa que va a quedar guardado como borrador acá y que en algún momento yo editar y programar la publicación de este material o publicar entonces, fíjense cuando está en borrador acá me indica que está en borrador y cuando está programado acá me indica que este material es programado eso sería con respecto a ejemplos, con respecto a la suba de materiales. Con respecto a la creación del CAES, voy a uno genérico porque es que en la clase lo tengo que abordar. Pero para la idea yo puedo crear una tarea acá. Y este... individual... Y instrucciones que... escriba oh. Entonces, del material que yo tengo acá, acá yo puedo añadir un material que tenga también puedo buscar un material este, usar eso con adjunto. Tardando un chiquitito. Es por, por el tutorial. Entonces, yo puedo subir como archivo al punto un documento que yo tenga guardado en el, en el DRAG y compartir eso eh, como material de referencia dentro de mi tarea. De acá, le doy en, en insertar y eso ya. Me... Entonces, eh, yo también esto puedo eliminar si no necesito, Lo puedo eliminar sin problema. En cualquier momento, yo puedo eliminar algo que o también yo puedo crear documentos acá, documentos en. En, en el Google Drive dentro de ese documento entonces este pedir que me realice el trabajo que es así, exactamente para, el, para el, el trabajo individual internet un poco lento pero básicamente esa idea agrego el, el contenido material y empiezo a des, definir si esto va, va a tener puntos, por ejemplo, esto puede tener puedo trabajar sin calificar o darle que tenga 10 puntos, por ejemplo donde uno define la fecha de la tarea la fecha de entrega de la tarea por ejemplo, el martes 31 a las 23 y 59 le tengo como es un como es una actividad yo quiero que debajo del tema actividad que ahí me ubique acá, yo digo, es para todos los alumnos o para un grupo de alumnos en particular lo que hay que tener en cuenta acá es cómo uno comparte esta este documento Eso es lo, lo esencial si va a ser una tarea individual donde yo quiera que cada alumno complete entonces yo tengo que indicarle que, de que los alumnos no solamente tienen que poder ver el archivo, sino que lo eh, haga una copia a cada alumno matriculado en el curso y esa copia los alumnos lo van a poder editar. Entonces, si yo tengo 100 alumnos de este documento que yo acabo de crear, Va a hacer 100 copias y le va a asignar a cada alumno, que va, que va a ser en este caso el Y anteriormente, acá uno tiene la posibilidad de trabajar con una rúbrica, si ¿sí? uno puede crear rúbrica, esto lo vamos a ver recién en la otra semana. Vamos a tomar ejemplos de rúbrica y algo interesante, que es la opción de comprobar plagio u originalidad. Fíjense que cuando ustedes crean un curso en Classroom, un, un Classroom te va a dar la posibilidad de que vos, como docente, puedas crear cinco tareas, hasta cinco tareas, eh, donde uno puede controlar el, el plagio en, en el... Eh, en el texto entregado por el alumno. Y justamente eso es lo que está pidiendo en, el, en, en la tarea que vamos a estar dentro de un ratito a, a, a conversar. Uno puede marcar acá el comprobador de plagio y qué es lo que va a hacer la plataforma, va a controlar el texto que se escriba dentro de este documento, va a controlar con, va a controlar con este, publicaciones que hay en Google con todos los papers que están en Google Académico y con todos los libros que están en Google Books. Y me va a indicar que esta parte del fragmento aparece en tal trabajo. Este fragmento aparece en tal trabajo. Eso es lo que me va a indicar. Pero como les digo, hasta cinco se pueden programar con, con esta funcionalidad. Nada, una vez que uno tenga su tarea esto es individual y la grupal vamos a trabajar la próxima. Entonces yo lo puedo o, o guardar como borrado o puedo ya, en este caso, este, programar esta tarea como ya, ya vimos, cómo hacer. o lo puedo, en este caso, este, directamente lo puedo crear. Voy a crear y eso ya va a estar visible en el curso. Okay. Y esta tarea que está dentro de nuestro plazo de la que está publicada esta semana y la que va a estar listo. Eh, se espera que se entregue hasta el domingo, justamente sobre ese tipo de tareas. Eh, está acá lo que sería la tarea individual, pues exactamente como yo creé eso, eh, voy a editar un poco esto acá, voy a editar esto. Y este, como ustedes pueden ver, está el título, las instrucciones que se tienen que seguir, los materiales que yo considero útiles para que ustedes puedan eh, trabajar esta actividad: eh, cómo entrar la tarea, cómo usar el comprobador de Porque el plagio se hace en dos direcciones: primero el alumno puede este, hacer, comprobar su propio plagio y el docente también puede comprobar después. Está el tutorial y acá está material que ustedes tienen que entrar, donde yo espero que ustedes me pongan la lista de las características más relevantes que encuentren. Y acá yo les pongo una observación donde yo les, les pido que realmente copien y peguen para que vean que esto realmente está, Este control de plagio de, de está de otro forma. Entonces, parte del, de la actividad pide que justamente eh, así tal cual, sin realizar ninguna cita para que ustedes mismos puedan ver cómo fue como alumnos. Y bueno, yo lo programé así. Acá está, comprobar plagio. Y bueno, esto tiene una rúbrica de calificación que, como les digo, en la próxima clase vamos a ver cómo trabajar con rúbrica. Está publicado desde de bajo de actividades y está, en este caso, como fecha de entrega el domingo. Y este acá, esto lo vamos a ver más adelante, cómo crear categorías. Esto es, es, es, tiene que ir dentro de la categoría de la unidad 1. Esto lo vamos a ver más adelante. ¿Qué, qué le indico ahí? Que eh, cuando yo creo que aquí dentro de esa categoría puedo crear, por ejemplo, todas las todas las tareas que corresponden a la, a la unidad 1, por ejemplo, o todas las tareas que corresponden a la unidad 2, o todas las tareas que corresponden a la unidad 3, y eso es donde dice calificaciones. Y yo puedo, puedo decir, para la unidad 1, todas las tareas van a tener un peso de 10%, entonces él me va a ir haciendo eso por, por debajo también. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Acá yo definí sobre 30 puntos y es única que está definida sobre 30 puntos ya está pública, entonces, y tampoco me va a permitir, en este caso, este programar esto porque esta tarea ya ha sido y eh, la tarea colaborativa que es para esta semana está relacionada a sería en este caso este lo que sería en este caso el, el, el, un trabajo activo ¿sí? este de acá, donde yo creo la tarea, y esto también, nosotros en la próxima semana, como tarea, van a crear tarea, ustedes van a tener que compartir, añadir algunos archivos que crean necesarios, van a tener que Crear un documento, fíjense que este documento yo lo, lo publico para que este archivo, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? los ¿Quiénes van a poder hacer esto? Y bueno, los que está asignado para dentro de este documento que está acá ver de este documento, eso es lo que espero que hagan. Entonces, son tareas genéricas. La que las que tenemos acá son así que genéricas, y en este caso, este ¿qué es lo que yo espero que. Por ejemplo, el profesor Alcides me describe la historia de la, eh, de, de, del, del grupo, me escriba, por ejemplo, la misión de la facultad. Cada, cada uno, eh, eh, haga su aporte ahí adentro. Puede ser que uno no esté de acuerdo con la historia de la facultad que publicó el compañero. Entonces, eso, modificar eso puede modificar compañero y también. Bien, ahí puede hacer comentarios o todas hacer también sobre ese material. Y después el docente va a saber si CIE hizo una parte o en todas las partes del documento. Entonces, lo que va a hacer, mi interés, nomás tampoco un poco lentito ahora, se hace lo que eh, un control Todas las actividades que se hizo sobre este eh, documento. Lo que sería un... un ...de configuración o lo que sería el, el control de cambios sobre, sobre este documento. Y uno puede... Yo entro y veo. ¿Quién es el... ...y esto, cual? fueron los que no trabajaron también, y de acuerdo al trabajo o al aporte que hicieron mis alumnos, entonces yo voy a calificar esta tarea. Entonces, eh, para la parte colaborativa es muy, muy interesante trabajar con, con el drive. No sé si la consulta hasta acá porque normalmente una hora suele tardar este taller, Está excelente, licenciado. Esta clase va, va a poner, el lo va a levantar en el curso después para que los demás puedan ver. En el drive, el video y después, eso yo ya lo publico en el curso el de, de la clase. Y va a estar disponible para que todos los participantes, los que estén en el taller y los estén ...pueda tener acceso a todo Excelente. Bueno, cualquier cosa voy a estar atento a sus consultas en el tablón. Y el, la fecha de entrega es el hasta el domingo, pero como les comenté, en el plan de igual va a permitir entregas después de esto. Y teniendo en cuenta que voy a enviar más invitaciones hoy, eh, yo estoy seguro que esto... Esta actividad, semana, moviendo todavía. Y la otra semana, voy a ir unidad 2, que ya está, está lista acá, ya está preparísimo acá dentro de lo que sería el curso. Y bueno, ahí... Un ...curso que prepara tareas individuales, colaborativas este, que trabajen en el libro de calificaciones que califiquen la tarea del compañero eh, que destacen